Tengo que grabar lo que hice hoy Hoy hice de comer A la que pegadero Tengo que hablar ¿Siguen las 10? No. Faltan 5 días ¿Qué? para. ¿Qué? ¿No faltan 4 la vez? ¿Eh? Faltan 10 días para Navidad. No. Hace 24, güey. No, la Navidad es muy buena hace 24. Faltan 6 días para Navidad. 28, 29, 29. 29, Hey, faltan 6 días, días para Navidad. Como yo lo predije. Ah, pero es que Faltan 5. No, no, días. Faltan 5 días para Navidad. Y contando. La verdad no iría eso diario. Él me lo puso ahorita. no, no. Ah, otra vez se me olvidó como apagar